¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les habla su amigo MagoFit Espero que este 2016 esté lleno de más ganas y más motivación para poder transformar tu vida El día de hoy vamos a preparar una receta que se los había prometido Ya que quieren transformar su cuerpo, vamos a empezar con la bomba anticelulítica Así que preparen sus cosas, vámonos a la cocina y comencemos Para la bomba anticelulítica vamos a necesitar 10 gramos de cola de caballo 2 cucharadas de té verde en hojas 1 taza de flor de jamaica edulcorante al gusto y un limón agregamos medio litro de agua combinamos todos los ingredientes Esperamos que hierva. Agregamos tres ramitas de canela. Cuando haya hervido lo dejamos 4 o 5 minutos más y apagamos. Luego lo dejamos reposar entre 10 a 15 minutos. Ahora servimos, agregamos el limón, edulcorante al gusto y listo para disfrutar. Espero que les haya gustado la receta de hoy. Es la primera, pero no la última que vamos a preparar. Así que ya sabes, si quieres formar parte de esta familia, es muy fácil. Solamente tienes que darle like, suscribirte, coméntalo, compártelo con tus amigos. Pero muy importante, nunca es tarde para comenzar.